Bienvenidos a mis vídeos, hoy les voy a mostrar el truco o estrategia, que los Predator no quieren que ustedes sepan, lo primero que tenemos que hacer es buscar estas fichas en todo el mapa, yo sugiero que conformes vayan avanzando en el mapa vayan recolectando estas fichas para el duplicador, una vez tengamos 75 fichas iremos a copiar la mochila azul, es broma copiamos la mochila nivel 4, ahí tendremos más espacio para llevar granadas y muchos recursos, es perfecta para eso algo muy importante que cabe resaltar es que cada tres o dos días cambian en los artículos en el duplicador por ejemplo las miras las mochila al fin que cambian todo lo que está en el duplicador conforme vaya avanzando los días el beneficio más grande que podemos conseguir este duplicador es que podremos mejorar nuestro chaleco azul a morado y de morado a rojo ya sería una gran ventaja contra los enemigos ya que si tienes un chaleco azul y te atacan perderás más rápido en mi opinión el mejor chaleco es el amarillo ya que te puedes llenar al completo solo con dos baterías pequeñas para escudo, que es genial ¿no? si necesitas algún artículo de esto solo tienes que buscar estas fichas que te darán 30 de ellas cada vez que busques en los tanques hasta conseguir 75 para la mochila o 50 para el chaleco me parece un truco o ventaja muy efectivo ya que yo uso mucho las granadas me gusta llevar hasta 6 granadas o más para lanzar y volver loco al enemigo bueno, crack, si te gustó el video dale like, suscríbete que es gratis y gracias por mirar el video completo. Hasta la próxima crack.